Hola amiguitos, mi nombre es Andresito y es para mí un placer el presentarles este excelente proyecto llamado Diseño e Implementación de un Techo Verde en la Tecnoacademia Tolima. Techo Verde es un proyecto que busca combatir los problemas ambientales relacionados con el fenómeno de calentamiento global por medio de un espacio recubierto de vegetación en los que solo existen edificaciones. Pues miren, amiguitos y andrecito, cuando reemplazamos la vegetación, las zonas hídricas, por edificios y asfalto, como en la Tecnoacademia, creamos un microclima, conocido como las Islas de Calor Urbano, las cuales ayudan a elevar la temperatura. Es por eso que hoy muchas construcciones contemplan una arquitectura bioclimática exterior que les permita aprovechar los recursos disponibles, sol. Lluvia y vientos para disminuir los impactos ambientales y el consumo de la energía. La metodología que vamos a utilizar es la investigación IAP, investigación, acción y participación. ¿Esto a qué nos lleva? Todos somos sujetos activos, aprendemos y compartimos el conocimiento. Bueno, mi nombre es Elmer Duque, soy aprendiz de la tecnología de control ambiental y me compete eh, evaluar todo el componente ambiental de nuestro proyecto. Eh, los datos recolectados a partir de nuestro proyecto los pues vamos a incorporar a nuevos eh, materiales vegetales para determinar cuál es el que se adapta mejor a estas condiciones.